¿Qué mal compañero es? Estoy, Lourdes Sánchez enojadísima con. El bailando por un sueño 2018 ya comenzó a generar cruces violentísimos y nadie se salva de las discusiones, ni siquiera aquellos personajes que parecen blindados a cualquier polémica como Lourdes Sánchez. La bellísima bailarina y panelista, con su rostro angelical y su carácter dulce, parecía la menos indicada para pelearse con sus compañeros, pero, desde que quedó a cargo del famoso bar, no para detener discusiones con los jurados oficiales. De hecho, hasta tuvo picantes intercambios verbales con su jefe en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Prito, quien, en una ocasión, le dio a entender que no le veía ninguna función en el programa de Tinelli y que debería presentar su renuncia. En esta ocasión, sin embargo, la indignación de Lourdes es con Gabo Sandívaras, su ex compañero, y lo dejó bien claro, qué mal compañero que es Gabo. Estoy nuevamente indignada con él. Se lastimó hace unos días y con Diego, Ramos, íbamos a bailar últimos el acuadance, él dijo, si lo va la última, yo también quiero bailar último. <música> Ante esta confesión de su panelista, Ángel fue contundente y contó una interna del bailando que nadie sabía, la producción ya no da abasto con todos los reclamos de los participantes y del jurado, deslizó.